Muy buenas, soy Delta Rai y bienvenidos al canal que os trae las noticias de la semana o casi casi del mes, porque al ritmo al que vamos... Bueno, sí, son de la semana, ¿vale? No, no voy a poner noticias de semanas anteriores, aunque la verdad es que había noticias bastante interesantes. Llegué a tener las noticias redactadas, ¿vale? Pero por algún motivo u otro no pude grabarlas. Así que bueno, esta semana sí que las traigo por fin. Y bueno, tenéis noticias muy muy interesantes a mi parecer, vaya. A vuestro parecer ya no lo sé, si queréis saberlo, pues nada, solo tenéis que, que verlas vosotros mismos. Así que bueno, pues quedaos, vamos a verlas juntos. Es una forma de hablar porque yo evidentemente ya las he visto. Pero por favor, quedaos y vamos a ver las noticias, ¿vale? Las noticias son las siguientes. Ya disponible Astrid, nueva campeona de Arena of Valor. Una nueva campeona ha llegado a Arena of Valor, Astrid la innomable. Junto al personaje, se añadieron también una serie de recompensas que han estado activas hasta el día 19. Mi deber era informar, pero por el lapso de una semana no he llegado a tiempo. Astrid es un personaje centrado en la defensa y con ataques de medio-alto rango. Se estará viendo un poco por encima en el vídeo que estoy poniendo de fondo, vídeo oficial. Moonlighter a la venta el 5 de noviembre. Esta semana se ha confirmado la fecha de estreno de Moonlighter, uno de los grandes indies del año para Switch. Este juego estará disponible en la eShop el día 5 de noviembre. En Moonlighter manejaremos al dueño de una tienda que, para tener cosas que vender, tendrá que adentrarse en mazmorras repletas de tesoros y de monstruos. Además, se ha anunciado una edición especial que saldrá a la venta más adelante en noviembre, que incluirá una edición física del juego, un CD con la banda sonora, una figura blanda de un monstruo del juego, un medallón, un póster del juego firmado por los desarrolladores... Una caja de estilo sierra y una funda exterior para la caja con ilustraciones a medida y, una vez más, con las firmas de los desarrolladores. Ya está disponible la cuarta generación en Pokémon GO. Pues sí, los Pokémon pertenecientes a la región de Sino ya pueden ser atrapados en Pokémon GO. Para poder atraparlos tenéis que tener la última actualización, así que salid a la calle con móvil en mano y seguro que encontraréis miles de Starlings, Bidus, y a lo mejor algún que otro Lucario. O a lo mejor no, porque creo que todavía no los han avistado todos, así que no sé si están todos disponibles. Sea como sea, eventualmente lo estarán. Super Mario Odyssey recibe nuevo contenido. Y sigue llegando contenido al juego del fontanero. Esta vez, además del ya clásico atuendo, que en este caso se trata de un Mario Zombie ideal para Halloween, también llegan nuevos filtros para el modo foto, tres en concreto, uno manga, otro de baldosas y un tercero de caleidoscopio. Corre a actualizar el juego y ponte a hacer fotos como un loco, o loca. Anunciada una Switch de edición especial basada en Diablo 3. Otra edición especial más, para que tengamos para escoger, en este caso se trata de una inspirada en Diablo 3 Eternal Collection. Este pack incluirá la consola con motivos especiales, muy similares a los de la edición de Super Smash Bros. Ultimate, una funda para la consola y un código para descargar el juego en la eShop. Este pack estará disponible el 2 de noviembre tanto en Europa como en América. Dragon Ball y Dragon Ball. Aquí tenéis dos noticias de Dragon Ball por el precio de una, no os quejaréis. Para empezar tendremos nuevo contenido en Dragon Ball Xenoverse 2. Para ser precisos, el modo My Ray, que estará disponible tras la próxima actualización. Este modo nos pondrá en la piel de un villano jefe de incursión en batallas de 1 contra 5. Zamas, Fursión, Demigra y Mira serán jugables en este modo. Por último, esta semana saltó la noticia de que Dimps, responsables de juegos como los de Dragon Ball Z Budokai, estaba trabajando en un nuevo juego de Dragon Ball para Switch. Pero ya se sabe de qué juego se trata. Super Dragon Ball Heroes World Mission, versión del popular juego arcade Super Dragon Ball Heroes de Japón. Tendrá más de 1160 cartas disponibles, unos 350 personajes. El juego contará con combates de 7 contra 7. De momento no se saben más detalles, ni si llegará a Occidente. Revelados los entrenadores maestros de Pokémon Let's Go. Masuda ya había hablado sobre esto antes de que Nintendo lo compartiera de forma oficial. Pero es que las noticias vuelan y no me da tiempo a dar una mísera exclusiva. Nintendo ha compartido un tráiler donde nos habla de los entrenadores maestros. Entrenadores que aparecerán por toda la región una vez nos proclamemos campeones de canto. Cada uno de estos se especializarán en un Pokémon específico y habrá que combatir contra la mayoría de ellos, otros te pedirán algo. Al derrotarlos obtendrás el título de maestro de dicho Pokémon, títulos de los que podrás presumir en el online. No puedo esperar para convertirme en el maestro Magical, oye. Aquí podrás probar Super Smash Bros. Ultimate. Aquí no me refiero en el canal. <ríe> Ojalá. Nintendo España ha compartido que podremos probar Super Smash Bros. Ultimate incluso antes de que esta salga a la venta. Lo hará en una serie de eventos y convenciones que también han compartido. La lista es la siguiente. En la Madrid Games Week, del 18 al 21 de octubre en IFEMA. O sea, ya cuando estéis viendo esto ya habrá terminado seguramente. Así que, bueno, llego un poco tarde. Eh, bueno, pero hay dos eventos más. Hay dos eventos más. En la 24 cuarta Salón del Manga de Barcelona del 1 al 4 de noviembre y en Juvenalia, Madrid, del 4 al 9 de diciembre, también en IFEMA Así que, si queréis probar un poco el próximo Smash, pasaros por allí Si queréis más información, visitad la página oficial de Nintendo España o haced clic en el enlace en mi descripción Además, esta semana han salido a la venta Starlink Battle for Atlas Valkyria Chronicles Remaster y Dark Souls Remaster para Switch y Luigi's Mention para 3DS. Y bueno, así que estas han sido las noticias de la semana. Soy consciente de que la mayoría de ellas o se han actualizado mucho a lo largo de la semana y no he podido dar la noticia original o bien llegó tarde como en el caso de, de la Madrid Games Week. Pero, oye, mi deber es informar yo lo intento. Así que, bueno, nada. El próximo sábado es el sábado anterior a Halloween. Si habéis llegado hasta aquí para ver el vídeo. Estad pendientes de canal porque... Voy a subir un vídeo especial, entre comillas, para Halloween. O sea, es temático sobre Halloween. Me he estado esforzando mucho en... Puede parecer que no, pero me he estado esforzando mucho Porque lo he estado preparando desde casi un mes antes Y lo he tenido listo desde, desde antes también incluso O sea, ya ves, o sea, falta una semana Menos de una semana y ya lo tengo preparado Así que nada, me encantaría que le echarais un vistazo Mientras tanto, bueno tenéis más vídeos en el canal, ver los que queráis, me encantaría, desde luego. Y bueno, nos vemos el sábado, espero. Así que nada, hasta luego.